Antes de empezar el video te recuerdo que hoy es el Meet and Play, es un torneo de seguidores de los canales de Blood, Shadow, Breaker, Monstruo y yo, el cual puedes ir a ver en el enlace que te dejo en el comentario fijado y en la descripción, y pues nada, solo para decirte de que simplemente por el hecho de estar viendo la transmisión de Chosen Squad, puedes ganar códigos de Game Pass, monedas en la tienda Halo Infinite, así como un Funko y unos headsets de HyperX. Bueno ahora estamos en la siguiente sección del mapa, ya avancé lo suficiente para matar a Tovarus y a Hyperius, de hecho como puedes ver ya nos desbloquearon todo esto y vamos a empezar desde este punto donde aparecemos y nos vamos a mover poco a poco, como puedes ver aquí ya está la Boa Lima bastante cerca y lo que vamos a hacer es ir por nuestro primer coleccionable, algo que no había mencionado si no me equivoco es que en la parte inferior izquierda puedes llevar un progreso de todos los coleccionables que estás obteniendo y pues así podrás ubicarte, y en caso de que se me vaya pasado grabar alguno, porque créeme, obtengo todos, pero en caso de que se me haya pasado uno, puedes simplemente dejarlo en los comentarios. Ahora, nuestro primer coleccionable se encuentra en esta parte del mapa, como puedes ver, no está tan complicado, simplemente podemos llegar ahí con una Banshee de las que están más adelante. Lo que sigue es un audio Spartan, que se encuentra en la Búa Lima, y hablando de audios espartan. nuestro siguiente coleccionable es otro audio que se encuentra aquí bastante cerca. Como puedes ver simplemente te vas por el lado derecho y aquí va a estar en un árbol. Desde este punto vamos a dirigirnos un poco hacia lo que es este pequeño cañón. A mí me gusta siempre llamar ya las avispas, las wasp, desde las boas es algo bastante chido y que te recomiendo empezar a hacer porque ya podemos empezar a llamar a estos vehículos. Puede que no encuentres muy fácil este coleccionable, pero es un casillero Spartan. Regresando a la Boa Lima, vamos a ir ahora por este núcleo Spartan que se encuentra en esta estructura. Y en lugar de seguir ese punto que dice que está por arriba, en realidad vamos a ir por abajo, ya que el núcleo Spartan se encuentra ahí. Lo que sigue es una torre de propaganda, se encuentra por el lado derecho de la boa, como puedes ver ya nos desviamos un poquito más. Y bueno, no hay mucho pierde, está aquí simplemente en esta esquina. Ahora, este núcleo Spartan se encuentra un poquito más adelante, como puedes ver en el mapa estoy más o menos en la cima de esta montaña, simplemente acércate y obtenlo. Ahora vamos a ir por el casillero Spartan que se encuentra un poquito hacia la izquierda, este se encuentra por debajo de este puente, espero no haya problema e ignores también mi falta de habilidad al manejar con la Banshee. Lo que sigue es este audio de la UNSC, se encuentra ahora en el lago que está bastante cerca de donde estaba el colegio de habla anterior. Es una pequeña isla, simplemente tómalo. Y en otra isla que está bastante cerca, que es ahora una isla flotante de estas, hay una calavera. Simplemente acércate, estaciona de alguna manera tu vehículo. No pasa nada si se cae, aquí también hay una wasp. Y esta calavera estará en el cadáver de un elite, lo estará tomando, así que simplemente quítasela. Estamos ahora en esta baliza, bastante cerca de donde estábamos anteriormente. Para poder abrir esto, tienes que a fuerzas estar en esta misión. Todos los audios de las balizas solo se pueden obtener durante esta misión, así que simplemente si estás siguiendo la guía, vas a encontrarlo. Ahora vamos a venir por este núcleo Spartan. Como puedes ver, está muy cerca de la baliza. Y si traes la wasp así, vas a llegar sin ningún problema. Simplemente acércate a esta esquina y agarra el núcleo Spartan. Vamos a seguir moviéndonos con el WAS por diferentes zonas y vamos ahora a obtener este Casiro Spartan. Igual no hay mucho pierde, como puedes ver está muy cerca donde estaba el coleccionable anterior. Y justo al lado de este Casiro Spartan, de hecho hay un artefacto Forerunner, una de estas estructuras. Simplemente acércate y escaneala. Ahora acercándonos un poco más hacia la boa vamos a colocar un punto más o menos por esta sección y puedes ver ahí a la torre de propaganda. A mí me tomó unos cuantos tiros, pero simplemente destruíla. Ahora estamos en la boa noviembre, es la bua que estaba más cerca de esta sección y como puedes escuchar hay un audio de la UNSC y está justo aquí al lado, así que simplemente obténlo. Moviéndonos un poco hacia la izquierda de este punto, de hecho aquí es donde matamos a uno de los este, objetivos de alto valor Simplemente te doy una vista aquí general de toda esta sección, aquí hay una torre propaganda, así que destruíla. Y moviéndonos igual un poco más hacia la izquierda donde está este puente como de diferentes arcos Vamos a ver que ya el mapa nos muestra un núcleo Spartan y vamos a ir por él como puedes ver, no está muy difícil, simplemente está aquí con varios cadáveres de Brutes. Lo que sigue ahora es un audio de la UNSC y este se encuentra bastante cerca. Te tienes que dejar caer aquí en esta parte del mapa, vas a ver que hay como un pequeño campamento y si caes va a haber un marín muerto y también un audio de la UNSC. Ignora mi muerte. Siguiendo de este lado vamos a llegar a lo que es la puerta esta este, En esta parte donde hay varios desterrados Simplemente acércate por más o menos esta montañita Y vas a encontrar otro audio de la UNSC Que está igual cerca de un francotirador Y ahora más hacia la izquierda donde estábamos O mejor dicho si ves el mapa hacia abajo Vamos a ir por un núcleo Spartan Que está en la cima de la montaña Entonces tienes que volar para poder llegar aquí y pues nada, desde este punto vamos a ir todavía más hacia el sur, como puedes ver ya bajé por completo y aquí hay un casillero spartan, me tuve que robar un banshee porque me destruyó en el wasp, pero está bastante sencillo. Nuestra siguiente serie de coleccionables va a ser en la zona de desterrados que pasamos por ahí, yo ya la limpié, simplemente como puedes ver estoy en esta parte, ahí hay un cañón hombre que nos lleva al otro lado y aquí hay un audio de desterrados justo dentro de este edificio. Y ahora tomando como referencia este mismo audio que acabamos de desbloquear, vamos a salir y vamos a empezar a trepar estas montañas y vamos a obtener un audio de la UNSC. Regresando al cañón, hombre, este es el edificio donde estaba el audio de desterrados. Vamos a cruzar del otro lado y aquí vamos a encontrar un. Este, si no me equivoco, es audio de desterrados. Y ahora, al lado de este audio, simplemente vamos a seguir este camino y vamos a encontrar un núcleo Spartan. Tomando como referencia este núcleo Esparta vamos a abrir el mapa táctico y como puedes ver nos marca ya que hay una armería y puedes ver que está por arriba, entonces tenemos que salir, sigue estos túneles y sigue el camino que voy a hacer para poder llegar al casillero Esparta. Lo que sigue ahora es un artefacto Forerunner Este cuando te acercas a esta zona te lo va a marcar el mapa No hay mucho pierde, como puedes ver estamos un poco más hacia el norte del casillero espartano anterior Así que ya sabes, simplemente inspeccionalo Ahora, para que no haya pierde, ahí está el artefacto Forerunner que acabamos de inspeccionar Yo estoy en esta parte del mapa y aquí abajo hay un audio de la UNSC, también hay un núcleo Spartan, vamos a ir primero por el núcleo Spartan Y te vas a dejar caer y vas a ir directo hacia donde están estas ruinas y agarrar el núcleo Spartan Ahora yo logré sobrevivir, el núcleo Spartan está justo aquí Y como puedes ver el audio de la UNSC empieza a escucharse Si sigues este pequeño túnel de esta cueva vas a encontrarlo Y ahora estamos en una torre de propaganda, estamos en esta parte del mapa, para que no te me pierdas, los este, audio y núcleo Spartan estaban por allá, en este lado estaba el artefacto Forerunner y aquí está la torre de propaganda, no hay mucho pierde. Y ahora estamos exactamente en la misma zona, como puedes ver ya estoy sobre la montaña, igual para que no te pierdas la torre de propaganda está por allá los artefactos están como por allá y el cañón está ahí, así que simplemente ven por este lado y encontrarás el casillero Spartan. Continuando con esto, nos estamos acercando un poco más a la baliza y vamos a obtener lo que es otro núcleo Spartan. Para esto tenemos que ir por abajo, Este, espero no haya mucho, pierde. Simplemente para que te ubiques, te voy a mostrar un poco esta zona. Siguiendo con la baliza que son las misiones principales que tenemos que hacer vamos a obtener este núcleo Spartan que está en la parte de arriba y después vamos a venir por abajo y vamos a entrar a este edificio para obtener otro audio de desterrados. Aquí yo ya llamé una wasp, como puedes ver estoy flotando y de hecho aquí ya me marca que hay una calavera, entonces simplemente la marcamos y podemos ver que está justo aquí arriba. Ten mucho cuidado porque a mí se me cayó el wasp, te recomiendo estacionarte en la parte de abajo y subir con el gancho para evitar que tu wasp se muera. Y desde este mismo punto, como a mí se me murió el wasp, te voy a enseñar aquí más o menos dónde es. Intenté colocar una marca por aquí, a veces no se puede, pero el chiste es que vamos a ir hasta la parte más alta de esta montaña, o de esta parte del mapa. Entonces yo aquí estoy usando el gancho y pues nada, simplemente vete lo más arriba que puedas y encontrarás un audio de la UNSC. Ya que completamos esa baliza nos vamos a dirigir hacia el sur, como puedes ver aquí hay una torre propaganda. No hay pierde, se escucha sin ningún problema y está en esta sección de esta montaña Así que ten cuidado, simplemente destrúyela y luego luego huye Ahora vamos por este audio de la UNSC, se encuentra más o menos en esta sección Es un pequeño lago Y justo donde estamos en el mismo lago vamos a encontrar una calavera como puedes ver allá es donde estaba el audio estamos en esa parte del mapa vamos a seguir el lago hasta que se convierta en un río y de ahí la cascada y justo a mitad de la cascada ya que nos dejamos caer hasta abajo vamos a encontrar un pequeño edificio en la cascada para poder tomar la calavera este es un agujero muy muy pequeño tienes que entrar agachado Así que simplemente como puedes ver está en esta sección, espero no te me pierdas, y aquí está la calavera. Ahora vamos por una torre de propaganda, esta se encuentra más o menos en esta sección. Yo aquí me acerqué con cuidado, cada vez que yo estoy en una boa uso lo que es este Skewer Super HD, y ese nos ayuda a destruir bastante fácil las torres de propaganda. Y ahora ya estamos en la otra baliza, como puedes ver está bastante bastante cerca este núcleo Spartan, simplemente está por la parte de abajo y de atrás, así que no hay mucho pierde. Y ahora vamos a ir por otro audio de desterrados, que este se encuentra igual adentro del cuarto este, así que sin ningún problema sigue este camino y encontrarás el audio. Ahora este casillero Spartan se encuentra en esta zona del mapa, como puedes ver estamos más hacia el sur de la baliza, en esta sección que está aquí. Te estoy mostrando más o menos dónde estamos, la baliza se encuentra más o menos como por ese lado, así que nada, no hay mucho pierde. Lo que sigue ahora es un audio de la UNSC, este se encuentra en una cueva bastante cerca de donde estaba el casillero anterior. Simplemente acércate, puedes ver que aquí hay una fogata, es una cuevita, un, un refugio. Ahora acabamos de limpiar la boa kilo, aquí ya llamé al WASP, pero eso no es lo importante, sino que como en todas las boas, aquí hay un audio de la UNSC. Ahora vamos a movernos un poco más hacia el lado izquierdo donde estaba esa boa, aquí ya me jodieron el Banshee, no hay mucho problema. En esta sección vamos a encontrar un audio de la UNSC. Ahora como puedes ver, ya me moví de ese lado, estoy un poco más hacia la izquierda en esta sección, y aquí hay una torre de propaganda, la podemos destruir sin ningún problema. Lo que sigue ahora es una serie de coleccionables que se encuentran en esta zona, que es el anexo este de los desterrados. Simplemente yo voy a tomar un camino medio complicado, la verdad, Tú puedes entrar por el túnel de la minería y todo ese rollo y puedes encontrar lo que es el audio y el núcleo que te voy a mostrar ahora. Yo aquí simplemente me forcé la entrada con el ground pound para entrar aquí e, e ignorar el elevador, pero pues nada, ahí está el audio. Y si sigues este túnel como puedes ver vas a llegar a la entrada, puedes simplemente entrar por este lado y agarrar el audio, no hay necesidad de hacer todo lo que yo hice anteriormente. Pero esto más que nada es para mostrarte dónde está el audio siguiente de la UNSC. Igual no hay mucho pierde. Ahora aquí no te me pierdas. Yo crucé el otro lado. El audio de la UNSC está más o menos por allá donde estoy apuntando. Vine corriendo por este lado. Y como puedes ver aquí hay una de estas este, pues, estructuras de los desterrados. Y al lado de ella, justo afuera hay un núcleo espartano. Y ahora desde este núcleo Spartan nos vamos a meter al edificio este y adentro de él va a haber este, un audio esterrado. Ahora vamos a salir de ahí, nos vamos a mover un poco más hacia la izquierda, como puedes ver ya estoy más o menos en esta sección del mapa para que no te me pierdas. Y aquí ya puedes escuchar que está sonando un audio, está justo aquí. Aquí yo ya salí de toda esa estructura, como puedes ver estoy más o menos por esta sección del mapa. Estamos bastante cerca de la Boa Kilo y simplemente vamos a ir por un casillero Spartan que se encuentra aquí. Ten cuidado porque a veces está rodeado de varios enemigos, pero pues nada, simplemente acércate y pues óptenlo. En este mismo lago o pantano vamos a movernos un poco más hacia la izquierda. Como puedes ver ahí está la armería y yo estoy en esta sección. Y aquí vamos a encontrar un audio de la UNSC Después estamos en la bua Juliet Aquí ya sabes, hay un audio de la UNSC Y ya llamé a mi WASP Así que nada, sigamos con esto Ahora aquí yo ya tengo mi marcador sonando Como puedes ver aquí hay una armería de Spartan Un casiro Spartan Sin ningún problema, simplemente acércate y tómalo Estoy un poco más hacia el norte, como puedes ver ahí había uno de los enemigos de los voces estoy flotando más o menos por esta sección y lo que hay aquí es una torre de propaganda que se encuentra del otro lado de esta montaña. Igual bastante cerca de ahí hay un núcleo Spartan, como puedes ver me moví más hacia la izquierda y este núcleo Spartan se encuentra dentro de esta estructura de esta nave de la UNSC destruida, así que ya sabes, no hay pierde. Y desde este mismo punto vamos a volar un poco más hacia lo izquierdo y aquí si no me equivoco esto es un Pelican, así que simplemente hay un audio de, al lado de él. Desde este audio Spartan vamos a aprovechar que tenemos la Wasp y vamos a volar hacia arriba, lo más arriba que podamos, porque en la cima de esta montaña hay una torre de propaganda. Ahora me moví un poco más ya hacia el sur, como puedes ver estamos en esta sección en general y lo que vamos a hacer es obtener un audio de la UNSC. Nuestro siguiente coleccionable es un núcleo Spartan, este puede que sea un poco acá complicado de encontrar porque hay varios desterrados protegiéndolo, pero pues nada, simplemente empieza a descender y agárralo. Lo que sí ahora es un audio, este audio se encuentra más o menos por esta sección, no me dejó poner el marcador, pero simplemente ubica la cascada y, en, y a un lado de ella va a estar ahí, Este es la única referencia que te puedo dar, ubica la cascada y encontrarás el audio. Nuestro siguiente audio de la UNSC es en la BOA Hotel, que está aquí arriba. No hay problema, aquí puedes ver que está el audio de la UNSC. Y ahora ya pedí mi, mi WASP, vamos a dirigirnos más o menos hacia esta sección. Este, aquí hay, si no me equivoco, una torre de propaganda, no hay mucho problema, simplemente acércate y destruyela. El siguiente audio se encuentra en esta pequeña isla, voy a colocar el marcador aquí porque es en la parte más baja de la isla donde se encuentra, entonces simplemente continúa y empieza a descender. Nuestros siguientes coleccionables están al lado izquierdo de esa isla, aquí donde está la siguiente baliza, hay un núcleo Spartan justo en esta sección. Y ahora como en todas las balizas anteriores vamos a entrar y vamos a obtener un audio de esterrados dentro de ella. moviéndonos un poco más lejos de donde estaba esa baliza, vamos hacia el norte, vamos a encontrar un casillero espartan. Y justo al lado de este casillo espartan, si nos giramos, vamos a ver que aquí está lo que es esta torre de propaganda. Más hacia el norte vamos a encontrar un núcleo Spartan, como puedes ver aquí ya lo marcó el mapa, no hay mucho pierde, nada más que este igual se encuentra dentro de una cueva subterránea, así que sigue este camino, no hay mucho pierde. Aquí saliendo de todo este lado ya nos movimos un poco más hacia el sur de la Boa Hotel, aquí es donde matamos a otro objetivo de estos minibuses y aquí vamos a encontrar un audio de la UNSC. Aquí ya avancé igual un poquito más hacia el norte, como puedes ver aquí ya está este casillo de Spartan, este igual no tiene mucho pierde, nada más que a veces llegan varios enemigos así que ten cuidado. Y justo enfrente de este casillo Spartan hay un artefacto Forerunner aquí en el lago. Simplemente inspeccionalo. Lo que sigue ahora es una torre de propaganda. Como puedes ver ahí está el artefacto Forerunner anterior. Yo estoy flotando en esta sección y simplemente acércate y destruye la torre de propaganda. Y justo donde destruimos esta torre de propaganda vamos a movernos un poquito más este, siguiendo lo que es la orilla de esta isla o de esta parte del anillo y vamos a encontrar otra torre de propaganda un poquito más hacia lo que es la izquierda del mapa. Ahora sí, ya completamos todos los coleccionables de esta isla, tenemos que entrar a esta estructura, como puedes ver ya solo me falta una calavera y dos audios de la UNSC, en este punto ya debemos estar tablas, así que vamos a activar esto ya que pues, descubrimos todas las balizas y vamos a poder entrar aquí y entrar a la siguiente misión. Y ya, si entras a la siguiente misión y avanzas, va a llegar un punto en el que vas a encontrar esta cinemática. Como puedes ver, hay varios hologramas, hay un anillo gigante ahí holográfico. Como puedes ver, abajo a la izquierda todavía nos están faltando los audios, pero pues más o menos para que te ubiques en esta sección, estamos igual en la misma parte del anillo. Y una vez activamos este interruptor, vamos a esperar un poco y vamos a ver que en la ventana, en la pantalla va a empezar a aparecer ahí una leyenda que dice de nuevo, este, aislando IA y no sé qué tanto ruido. Cuando salga esa pantalla puedes ver que ya aumentó nuestro contador de audios, así que ahí es donde el juego automáticamente te desbloquea el siguiente audio. Y ahora en esta misma sección, no importa por dónde vayas o el orden en que lo hagas, simplemente ven por la parte de en medio y vas a irte por el lado izquierdo y aquí va a haber un audio de la UNSC. Y con esto ya completamos todos los audios de todo lo que es esta parte de la isla. Finalmente, para completar todos los coleccionables de toda esta zona, que nada más nos falta un cráneo, vamos a venir por este lado en la siguiente misión. Vamos a estar ya bastante avanzados y vas a ver que hay una serie como de paneles estos que te matan, que están moviendo varios de estos prismas hexagonales. Tú simplemente usa el gancho para subir por esta sección. No hay mucho pierde de esta zona, simplemente vas a llegar a ella jugando normalmente. Y como puedes ver, aquí arriba hay un cuarto y dentro de este cuarto, voilà, encontramos la calavera. Espero que esta guía te esté sirviendo, ya nada más nos falta la última sección. Este video fueron más de 80 coleccionables, fue bastante rápido a pesar de ser 80. Y pues nada, muchas gracias por ver. Ya sabes que yo soy Pedro Gas y nos veremos en la próxima.